Escándalo monumental con el impuesto de las hipotecas. Después de un gran culebrón judicial, el Supremo, como algunos esperaban, falla en favor de la banca con un procedimiento cuanto menos insólito. A León, buenas tardes. Hoy nos acompaña José María Lausquín, abogado de Stop Desahucios de Guipúzcoa. A León, José María. De escándalo, de traca. O sea, ha sido de... Eh, como decías tú, culebrón total. Han, ni han guardado las formas, han hecho lo que han querido. Pues eso, <risa> claro. ¿Así? Tal cual. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, una vez más, porque esta no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, o sea, una vez más, ha quedado probado que no todos somos iguales ante la ley y que hay gente que ante la ley pues, se le trata de diferente manera porque una sentencia puede ser revocada, claro que sí puede ser revocada porque los hechos que, se, que la fundamentaron pues, no, estaban, no eran exactamente esos porque no se valoró la prueba suficientemente bien porque los fundamentos aplicados no eran los que correspondían lo que no se puede hacer es una sentencia revocarla porque el resultado perjudica a una de las partes. Bueno, es que eso no hay que tenerlo en cuenta. O sea, usted aplica la ley, eso tiene un resultado y si perjudica o beneficia a alguien, ese es el resultado de la ley. Si le perjudica, quizás será porque algo hizo mal. Lo que no se puede hacer es que, como le perjudica, cambio el sentido. Eh, a mí no se me ocurre pensar que, por ejemplo, si me sancionan y me quitan el carnet de conducir, pues luego la sentencia se revoque porque... Como yo me dedico a conducir y a repartir pan, pues vaya faena que me hacen, ¿no? ¿a que no? Me dirían, mire, usted se lo ha ganado, usted se queda con esa sanción porque la ley dice esto. No me dirían, hombre, como le causamos mucho daño a este pobre chico, vamos a cambiar la sentencia, ¿a que no? Pero eso ha ocurrido con la banca. ¿Esta sentencia la perjudicaba? Pues claro que la perjudicaba. ¿Por qué? Porque durante años se libró de pagar unos dineros la banca solo pagar a quien no debía pagarlos. ¿Y todo eso cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? Pues haciendo que las cosas vayan bien, se le devuelve el dinero al que pagó lo que no debía y se le hace pagar al que debía. Punto final. Es que es mucho dinero. Pues mucho dinero fue el que se ahorró de manera indebida. Es que es lo mismo que ocurrió con la cláusula de suelo. La cláusula de suelo, el tribunal supremo la declara nula. Ya está. Las consecuencias de la nulidad, ¿cuáles son? El Tribunal de Justicia se ha cansado de decirlo. Las consecuencias son, se tiene por no puesta la cláusula, nunca ha ocurrido y todo lo que supuso su aplicación hay que devolverlo. Pero llega el Tribunal Supremo y dice, Sí, pero no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque es mucho dinero y eso pone en riesgo el sistema público económico. Oiga, si es mucho dinero es porque cogieron mucho dinero de manera indebida, tendrían que devolverlo. El que cogió poco devolverá poco, el que cogió mucho devolverá mucho. Lo que no puedo hacer es decir que esto es nulo, pero que no procede devolver. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el tribunal de justicia eso lo va a corregir, porque cualquier alumno de primero de derecho sabe que... Esto es así, pero ¿qué ocurre? Que entre que el Tribunal Supremo se equivoca y el Tribunal de Justicia le corrige, pasan unos años donde todos los procedimientos van finalizando, se convierten en cosa juzgada y eso que se ahorra a la banca. Y eso ha pasado con el interés de demora, que también se declaró nulo, pero el Tribunal Supremo dijo que había que sustituirlo por tres veces el interés legal del dinero. Pero vamos a ver, pero si el Tribunal de Justicia ha dicho que las cosas abusivas se expulsan y no se pueden sustituir, ¿cómo no lo va a cambiar usted? Bueno, pues llegó el Tribunal de Justicia y se lo volvió a corregir. Y llegó el vencimiento anticipado. El Tribunal Supremo declaró nulo el vencimiento de un contrato por un solo incumplimiento. Pero luego, en vez de expulsar la cláusula, lo que hace es decir que, hombre, no obstante, no es malo para el ejecutado seguir la ejecución y que, bueno, que a pesar de que la cláusula no es que continúe. Vamos, no, no, y el tema llega a Europa. Y también le corregirán. Porque el abogado general ya ha adelantado que es la 26 vez que le preguntan lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no entienden o están esperando a ver si a la 27 o a la 28 suena la flauta y el tribunal dice lo que ellos quieren que diga? Porque yo me acuerdo que en mi cole, cuando a un niño se le repetía 26 veces lo mismo, se decía, este niño es un poco tonto, ¿no? Porque... Ahora que hay que decir, oiga, este niño es un poco magistrado del Supremo, ¿no? Porque parece verdad, ser que 26 veces y sigue sin entender, ¿no? Hay una cosa, mi José Mari, en, en este caso concreto, que, que a mí me ha llamado la atención a lo bestia, y es que ya no se dignan ni a guardar las formas. Hay una sentencia firme. Se quejan los bancos, digo se quejan entre comillas y dicen, bueno, pero paso al pleno y ya ha pasado mañana decimos lo contrario. Es que no se guardan ni las formas. Porque se saltan la ley de la torera y no guardan ni siquiera las formas, que por lo menos en lo de las cláusulas suelo, pues ciertas formas se guardaron aunque sea de cara, de cara a la galería. Esta vez es que ni siquiera eso. Es no había formas para guardar. Es decir, esto estaba tan claro que tú no lo podías hacer más que con dos cojones. No había otra. Sí, pero tampoco pensamos. Y entonces, pensamos... así de descarado. O sea, no había un fundamento para poder cambiar. Entonces, simplemente lo has cambiado porque, porque sí, y ya está. Lo he cambiado porque, porque tengo que cambiarlo. ¿Eh? Por la banca. Por la banca. Se ha cambiado por la banca. Claro, cuando el cumplimiento de la ley se supedita a por la banca, pues lo siguiente que pensamos es, oiga, y en otras cosas que hace el Tribunal Supremo también se porta así. Porque, claro, Ahora viene el juicio del procés catalán, ¿no? Entonces decimos, bueno, y aquí va a ser lo mismo. Es decir, lo de ayer ha sido por la banca. Y lo de esto, como va a ser? Por España. Y lo otro, por la iglesia. Es decir, al final, siempre tenemos una razón de causa mayor que hace que la ley para algunos no se cumpla, porque, oiga, es por, la, por España, ¿eh? O es por la banca, o, o es por la iglesia, ¿no? Pues entonces vaya estado que tenemos, ¿no? De Chichinago. Es como dices, eh, siempre el beneficio para la banca y eh, que estamos hablando de mucho dinero en el caso de que tuvieran que, que pagarlo, que no lo han pagado cuando les tocaba y les debería de tocar ahora eh, pero dices, muchos beneficios ya sacan los bancos simplemente con los intereses, una hipoteca no es lo mismo de una vivienda de un local, estamos hablando de unos pagos recurrentes durante unos plazos largos precisamente una hipoteca de una vivienda puede ser a 25 o 30 años, ya sacan dinero suficiente eh, en intereses como para poder pagar esos impuestos que les corresponden. Aún así, como decíamos, eh, hoy, eh, bueno el día pasado cuando nos daban la sentencia, eh, yo pensaba, y daba por hecho hasta ayer, cuando, ayer no, antes de ayer, cuando escucho la noticia, eh, pensaba, digo, bueno, pondrán que a partir de ahora tendrán que pagar los impuestos la banca. O como mucho los cuatro años que decían, con carácter retroactivo, cuatro años. Pero es que ha sido increíble, no, no. Ahora cambio. Ahora cambio, y lo que han dicho los expertos en la materia ya no es válido, no tiene ningún sentido, porque siempre es beneficiar a la banca en una, en otra, en la otra, en la otra, cuando la banca de por sí tiene millones de beneficios es una cosa que a mí como... Bueno, la, la banca tiene que tener beneficios porque es un negocio y los negocios sí. se montan para tener beneficios o sea, la panadería, el restaurante, todo el mundo pretende ganar beneficios y eso es lícito y que la banca tenga que ganar dinero es lícito eso está claro, ahora bien cuando llega una crisis y todos los negocios eh, van peor o ganan menos, la banca tiene que aprender que también le va a tocar ganar menos, porque llegan tiempos de crisis para todos los negocios, incluido el suyo. Pero la banca no. La banca dice, no, no, yo tengo que mejorar lo del año pasado. Entonces, como resulta que los tiempos son malos, lo que voy a hacer va a ser, voy a subir las comisiones, voy a subir los diferenciales, porque tengo que ganar lo mismo, aunque estemos en una época de, de recesión. Yo... No, eso no es para mí, para mí no es eso, yo tengo que ganar más todavía y entonces voy cobrando comisiones, que es la siguiente guerra, porque claro, las comisiones, como bien dice la orden ministerial que las desarrolla, eh, las comisiones tienen que corresponder con servicios que el banco me preste y el precio de la comisión o el importe tiene que ajustarse al servicio que me prestan. Claro, entonces vamos a empezar con las preguntas. Oiga, ¿y la comisión de apertura del préstamo? ¿Esto qué es? Porque me han cobrado un 1% o un 2%. ¿Cuál es el servicio que usted me ha dado? No, eso es estudiar un poco la viabilidad del préstamo. ¿Y eso qué es? Pues comprobar si usted lo va a poder pagar. Bueno, pues eso es muy fácil. Oiga, los ingresos míos están aquí. La cuota es esta. Usted verá si puedo pagar o no. ¿Cuántas horas de estudio necesita? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿A cuánto cobra la hora el personal que tiene usted en riesgos? Pues oiga, me cobra usted dos horas de trabajo, me pone el IVA, como todos los servicios, y me lo cobra. ¿Qué es eso de cobrarme un 1% del importe que pido del préstamo? Comisiones de apertura del 2% que cobra UCI, que sobre 300.000 son 6.000 euros. ¿Pero cómo que 6.000 euros? Pues 6.000 euros por comprobar sin ingresos. Si... Oiga, esto no puede ser. Esa comisión y, y eso... hay que anularla. Mi, mi pregunta siguiente iba por ahí, precisamente. que tiene que ver con las comisiones? Porque eh, salió el otro día el presidente claro. del gobierno, el pasado martes, si no me equivoco, y ya estaba diciendo que a partir de ahora, por un decretazo, que iba a hacer que los bancos pagaran este impuesto. Muchos economistas con los que hemos podido hablar nos están diciendo sí, sí, puede hacer eso el gobierno tranquilamente, pero el banco lo puede repercutir en los clientes de subiendo las comisiones. Mi pregunta claro. es la siguiente. ¿Qué margen legal tiene para subir esas comisiones que dice la ley y, bueno, ya sabemos lo que ocurría no, cuando llega el Supremo, pero... No tendría ninguno, porque cada comisión tiene que venir justificada por un servicio que me ha hecho el banco, que cuesta lo que me cobran de comisión. Luego, a ninguna comisión yo ahora le podría añadir 4.000 euros para compensar los impuestos en el supuesto de que tuviera que haberlos pagado el banco, ¿no? Porque no tiene cabida, porque de comisión no se me puede cobrar cualquier cosa, pero se está haciendo. Lo que pasa es que ya hay comisiones que empiezan a ser declaradas nulas. ¿Eh? La comisión de apertura, que también se llama comisión de buenos días, ¿eh? porque simplemente es por entrar, ¿eh? pues es una comisión en la que me cobran un dinero y todavía no me han explicado cuál es el servicio. O, por ejemplo, la comisión de reclamación de posiciones deudoras. Eso es porque no he pagado al día. Bueno, ¿qué, entonces, ¿qué servicio me das? ¿Avisarme que no he pagado? ¿Cómo me avisas? ¿Con un WhatsApp? ¿Qué cuesta un WhatsApp? Si no cuesta 30 euros, ¿por qué me cobras 30 euros? Comisiones por sacar dinero del cajero. Oiga, vamos a ver, ¿esto a usted cuánto le cuesta? A usted no le cuesta nada que yo saque mi dinero de aquí, ¿cómo me cobra una comisión? O comisión de transferencia, ¿verdaderamente vale tanto? ¿Al banco le cuesta tanto dinero? Porque no hay que confundir lo que son los servicios extras de los que son los servicios propios del banco que tienen que pagarlos, con, o sea, cubrirlos con sus recursos que los paga con los beneficios que obtiene en su negocio. Lo que no puede ser es que te diga, oiga, no, yo te voy a prestar dinero y te voy a cobrar por ponértelo en la cuenta que es lo que dicen de la comisión de apertura, que te cobran por ponerlo en la cuenta. Hombre, es que si usted me lo va a prestar, me lo tendrá que poner en la cuenta, solo falta que me cobre por ponerlo, ¿no? Esto es como si voy a la pescadería y me cobran 100 euros por la merluza, y luego 50 por el hielo, por las llamadas que ha hecho la pescatera para comprar el pescado, por lo que ha gastado la furgoneta que lo ha traído. Oiga, no, eso no me lo cobra a mí, eso forma parte de su negocio de pescadería, y usted lo cubrirá con los beneficios que saca de, de, la, de venderme la merluza, y el banco... Tiene que sacar su beneficio de los intereses que cobra. La diferencia entre los intereses que paga y los intereses a los que vende, ese es su beneficio. Y con eso tiene que pagar a su personal y a todo el mundo. Lo que no puede hacer es cargármelo todo a mí. Y como me toca pagar los impuestos, te los cobra a ti. Bueno, Entonces, ¿qué nos está pagando yo? Claro. Porque en vez de eso no rebaja los, los salarios de algunos de los trabajadores. No digo de todos, ¿eh? porque los que van entrando últimamente entran en precario. Pero ha habido gente que ganando mucho dinero. Bueno, pues, pues, pues en vez de repercutirme a mí los impuestos, baje usted los sueldos, por ejemplo. Claro. O confórmese con menos beneficios. Confórmese con menos. No sé, hay muchas maneras, pero, pero no se resigna, ¿no? Lo suyo es. Es lo que decías, como siempre tienen que tener me, mejor, mejor ejercicio sí. que la anterior, no siempre tienen que ir incrementando ese beneficio, pues de ahí no van a rascar. Lo que yo me quedo con una duda, José Mari, con relación a, a la sentencia, eh, ¿se puede recurrir a, Uro, a Europa? ¿Cómo se puede recurrir? Yo no porque lo, entiendo que esto no tendrá veo, ¿eh? que llegar hasta allí, ¿no? Esa última palabra por parte de Europa... no Hombre, hay, hay que mirarlo con calma, ¿eh? pero yo así a de pronto, yo no lo veo, ¿por qué? Porque a Europa se plantean cuestiones cuando hay una duda entre el derecho comunitario y el derecho nacional, y el juez que va a resolver dice, hombre, el derecho español me manda una cosa, el comunitario dice otra, y yo tengo duda de a ver si el derecho español es contrario al comunitario. Y planteo la pregunta, oiga, el artículo tal de la ley tal es contrario a la directiva tal tal. Y me dicen sí o no. Ahora bien, cuando un estado decide, porque tiene plena libertad para hacerlo, que este impuesto lo pague uno y este otro lo pague el otro, eso forma parte de lo que son la soberanía nacional. Entonces, eso no contraviene ninguna norma europea ni nada. Es decir, España es un país donde el legislador puede decidir que el impuesto lo paguen unos o lo paguen otros. Si decide que lo paguen unos, pues eso es lo que se ha decidido en España. Si deciden los otros, exactamente lo mismo. Eso no choca con nada comunitario para poder plantear la cuestión. Yo yo la verdad que no lo veo, o sea, esta, la decisión de quién paga un impuesto corresponde a la soberanía de cada estado. En España se ha decidido que en los préstamos hipotecarios el, el, los, el, el impuesto de actos públicos lo va a pagar el, el consumidor, pues es lo que ha decidido el estado español, pues pues bueno, eso no hay nada que quejarse. Ahora van a cambiarlo, pues a partir de ahora pues el estado español ha tomado otra decisión. Lo que me llama la atención es que venga ahora el, el, el presidente del gobierno diciendo que van a derogar, este reglamento y tal. Oiga, ¿y por qué no lo derogó usted antes? Que este reglamento no es de hoy, ¿eh? Que este reglamento alguien lo hizo, ¿eh? Entonces, claro, venirnos ahora a decir que va a derogar el reglamento cuando todo alumno de derecho sabe que un reglamento no puede ser contrario a la ley que pretende desarrollar y que por tanto este reglamento no se podría sostener, esto no había que haberlo ni creado. Y si lo crearon, la oposición tenía que haber pedido su derogación. Pero hace 12 años, ¿eh? No, no ahora. Por cierto, una, un reglamento que lo hizo un señor cuyo nombre empezaba por Felipe y terminaba por González. El mismo señor que cuando llegó la directiva 93CC, como se publicó la directiva en el año 93 de producción de los consumidores, que obligaba a que los Estados miembros la incorporaran a su ordenamiento en el plazo hasta el 31 de diciembre del 94, pues en España se incorporó en el 97. Y estuvimos tres años sin ley protectora de los consumidores y era él también. ¿Eh? Bueno, pues Mari, pues así sí, están la las cosas Muchísimas gracias por haber venido vale. Además de manera express Por esta noticia de última hora, te agradezco muchísimo No me la esperaba, estado. la verdad, te voy a decir ¿eh? No esperaba que llegaran tan lejos yo, yo pensaba que era tan flagrante Yo pensé, no se atreverán Si sí, me equivoqué pues sí, se han, atrevido, se han atrevido, A partir de más de todo ya. Sí, sí, sí desde sí. luego. Y lo cual genera, por cierto, una inseguridad jurídica tremenda, porque ya no sabes a qué atenerte. Bueno, no tanto en seguridad, tenemos la seguridad de que aquí es una cosa y en Europa otra. Sí. Veremos que, qué pasa, sí, sí, En que, Cataluña, que, a ver si que, no va a ser por... Por España. Por España. Ahí, ahí es por España. En esto era por la banca. José María Eusti, muchísimas gracias por haber gracias. venido. Vale. Y esperemos que la próxima vez que venga sea para tenernos buenas noticias. Sí, so. creo, creo que sí. Venga, gracias. Nosotros continuamos ahora con la semana de cine fantástico.